tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Qué bueno que podamos estar una vez más aquí en, en la carta de Judas, en esta, hermosa, eh, en esta hermosa oportunidad que tenemos de compartir la palabra del Señor. Así que, qué bueno, qué bueno que podamos estar juntos en este tiempo. Así que eh, ya les voy a estar compartiendo a todos el, el link de nuestra transmisión en vivo. Así podemos eh, estar compartiendo también eh, esta eh, esta plataforma facebook live para todos aquellos que desean conectarse a través del link en el en nuestro eh, en nuestro grupo de whatsapp ahí ya estoy mandando al grupo de whatsapp justamente el el vivo de, de este de este vídeo perdón ya lo estoy mandando uh, me parece que algo hice mal aquí perdónenme ¿eh? un segundito Sí, no, ahí estamos bien entonces estoy mandando el, el link en vivo para que lo podamos estar viendo y ¿qué les parece si ya vamos abordando la, eh, esta, esta carta la carta de, de Judas ah, acá está, perdón, creo que hice problemas muy bien ahí ya voy me estoy escuchando en la repetición de Facebook Así que ahí les estoy mandando realmente el link que les va a estar viendo. Eh, perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas los que nos están viendo en vivo. Aquellos que nos están viendo luego a través de las repeticiones. Tenemos este canal de Celebremos la Recuperación. Y también el canal de YouTube de crecimiento eh, de la Iglesia Bautista del Centro. Así que aquel que está viendo... Eh, la repetición también, bienvenidos, porque no todos pueden estar haciendo en el mismo horario. Eh, este horario, gracias a Dios, hasta este tiempo estábamos eh, con eh, casi sin ocupaciones aquellos que estaban trabajando, pero hoy, gracias a Dios, ya comenzamos a tener un poco más de, de oportunidades de trabajo. Así que, eh, bienvenida Ketty, bienvenida presente, dice Ketty, Verónica Repollo también. Bendiciones, qué bueno que podamos estar sumándonos Bien, ahí les estoy compartiendo en esta eh, pantalla la parte 3 que vendría a ser esta semana 3 de nuestro estudio de Judas. Y hoy, para que podamos eh, estar un poco más eh, atentos a esto, bienvenida Betty, ¿cómo te va Betty? Bienvenida, buenas tardes, qué bueno que puedas estar acá. Hola Vero, bienvenida, qué bueno que, que podamos eh, comunicarnos a través de... Eh, la plataforma de, de, de Facebook y también a través de esta plataforma que se llama StreamYards que nos da la, la posibilidad de poder estar transmitiendo directamente en vivo y podemos compartir esta pantalla que se ve, creería yo, que se ve bastante bien. ¿sí? Y hoy nos toca esta tercera parte de nuestro estudio de la Carta de Judas y justamente esta, esta carta... Ahora se pone muy, pero muy interesante porque vamos a tratar algunos temas que probablemente sean temas bien polémicos para aquellos estudiosos de la Biblia. Así que, ¿qué te parece si dejamos los preámbulos? Saludamos a Norma. Hola Norma, ¿cómo andás? Norma Moreira. María Laura Miranda, qué bueno que puedas estar acá con nosotros. Y ya comenzamos a trabajar directamente con eh, la carta en sí. Recuerden que estamos con este material eh, que es eh, sacado eh, del comentario de William Berkeley, eh, este pastor escocés que ha, ha dejado tan buenas, eh, tan buenas enseñanzas a través de esos comentarios bíblicos y, y, y también eh, ha sido muy exhaustivo con eh, el análisis sintáctico de las palabras en griego, para que nosotros podamos tener una interpretación un poco más profunda de cada eh, palabra, de cada frase, de cada versículo del Nuevo Testamento. Y tomamos justamente ese comentario para poder estar nosotros trabajando con él. Ahí vamos a estar eh, sumándonos. Ah, acá está. Hola, Luisa, ¿cómo andamos? Bienvenida, buenas tardes. Qué bueno buenas que pueda estar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ahí está también María Claudia. Qué bueno María Claudia que puedas estar también acompañándonos a través de esta, de, de, de esta tarde. Bueno, vamos a eh, ya nuestro material y estamos en esta parte 3. Habíamos hecho hasta el versículo 4. Esta carta solamente tiene un capítulo y hoy vamos a estar trabajando con los versículos 5 en adelante. Y el, el material de, de de este comentario bíblico de William Barclay, tiene su propia, eh, su propia traducción bíblica que difiere en algunas palabras de nuestra reina Valera, pero que está mmm, muy, pero muy eh, interesante que nosotros la podamos ir haciendo. Si te incomoda, yo te digo, o te te aconsejo que puedas estar leyendo la versión Reina Valera, probablemente sea la versión que la mayoría de nosotros tengamos en nuestras casas y la tengamos también en, en, en formato digital o en formato de, de, de Biblia, de papel, eh, pero si eh, no te incomoda, sigamos con esta eh, versión que eh, dice exactamente lo mismo, nada más que cambia a algunas este, expresiones eh, eh, que son propias de nuestra reina Valera. Dice así los versículos 5 al 7 de Judas. Dice, me propongo recordaros, aunque vosotros ya poseéis un conocimiento pleno y definitivo, de todo lo que hace al caso, que después de sacar el Señor al pueblo de Egipto a salvo, a continuación destruyó a los que fueron incrédulos, y que colocó bien guardados con cadenas eternas en el abismo de las tinieblas, pendientes del juicio que tendrá lugar en el gran día, a los ángeles que no conservaron su propia dignidad, sino que abandonaron el lugar que les correspondía. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que, de la misma manera que ellas se refosilaron en los pecados sexuales y se descarriaron tras una inmoralidad sexual pervertida, son una advertencia por la manera en que pagaron el castigo del fuego eterno. Y yo te quiero leer, para que no te queden dudas, en eh, esos mismos versículos, en esta este, versión de la Reina Valera. Fíjate, los versículos 5 al 7 dice, mas quiero recordaros, ya que, una vez lo habéis sabido, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad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 Básicamente está diciendo lo mismo con eh, un lenguaje un, un tanto este, eh, diferente, pero eh, con la misma expresión. Ahora, ¿por qué hay una eh, advertencia eh, eh, justamente a los malvados? ¿sí? Estos malvados que estaban pervirtiendo las creencias y la conducta, en este caso de la iglesia. Recuerden que Judas está escribiendo con una celeridad, él quería hacer otro tratado, él quería hacer un tratado un poco más teológico, pero al ver que habían tantas, este, tantos peligros, tantas amenazas a la iglesia eh, primitiva, él escribe con esta celeridad y él está condenando a aquellos que estaban pervirtiendo la fe de los nuevos cristianos. Y entonces, eh, él, les está, él está recordando algo que ya los eh, lectores, los oyentes, los participantes de estas iglesias estaban sintiendo o estaban conociendo ya. Y, y, y para recordarles, él les dice, ustedes recuerden que, a, a pesar de que ya tienen este conocimiento, que él les da un ejemplo del de Antiguo Testamento. Y él habla de el Señor cuando saca a el pueblo de Egipto a salvo, el Señor hace una, eh, una, si se puede decir, una limpieza de aquellos que no creían realmente en eh, el Señor y obviamente cuestionaban totalmente el liderazgo de Moisés. Ellos son eh, libres de la esclavitud de Egipto, pero aún así en el desierto estaban cuestionando todas las decisiones que tomaba Moisés. Y en ese cuestionamiento, ahí nos da a, a algunos este, eh, parámetros como para que nosotros podamos entender. Si queremos, podemos ir a la historia del Antiguo Testamento y vamos allí al eh, eh, peregrinaje del pueblo de Israel en el, eh, eh, en el desierto y nos damos cuenta de eh, las diferentes vicisitudes que tuvo eh, el pueblo, que tuvo Moisés y que tuvo que eh, eh, siempre, estar recurriendo a Dios para poder guiar a un pueblo que no, no terminaba de, eh, de afianzar esa relación de liderazgo entre Moisés y el pueblo y de credulidad a lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces, en este, en este caso, eh, la historia nos está eh, enseñando y él eh, da el ejemplo a los que destruyeron, eh, o, o a los que destruyó el mismo Señor. Y ahí podemos dar el ejemplo justamente de eh, la rebelión de Coré. Recuerden la rebelión de Coré allí en el desierto, cuando dice que se abrió la tierra. Aquellos que estaban cuestionando la autoridad de, este, de Moisés, se abrió la tierra y los tragó a Coré y a todos los seguidores. Entonces él está dando aquí, en esta... Eh, en este ejemplo, él está dando esta, eh, eh, esta postura, ¿no? Esa postura acá nos, nos, nos da justamente, eh, eh, también el, el comentario nos lleva a números 13 y 14, que yo te invito a que lo leas luego, para que vos puedas estar entendiendo de lo que estaba sucediendo en ese momento y de lo que está sucediendo en este momento actual donde Judas está escribiendo la carta. Y si se quiere, hoy también estamos viviendo situaciones similares, situaciones análogas, eh, situaciones de personas que siguen cuestionando, eh, más que al liderazgo de la iglesia, lo que están cuestionando es a lo que Dios quiere estar haciendo en este tiempo. Porque cuestionar a eh, aquel que está trayendo el mensaje de Dios, en definitiva no es cuestionar a esa persona, sino estar cuestionando el mensaje de Dios. Y por ende, estamos cuestionando a Dios. Sí, hay, eh, si se quiere, también se puede llegar a, al ejemplo de cuando llegan a la tierra prometida y están ahí en Cades Barnea, eh, recuerden esa, esa oportunidad, y van a, a hacer el reconocimiento a esos dos espías, también recuerden esto, hacen ese reconocimiento a los dos espías y cuando vuelven, 10 dan un informe lamentablemente negativo. Y dicen, va a ser imposible que nosotros podamos eh, ingresar a esta tierra prometida. Ahí hay gigantes, todo lo que eh, nos querramos proponer no va a tener buen eh, puerto y no nos conviene avanzar, no nos conviene conquistar esta tierra. Solamente dos, Josué y Caleb, estaban de acuerdo con que iban a poder, en el nombre de Dios, iban a poder conquistar esta tierra. Lamentablemente todo el pueblo... Todo el pueblo había este, eh, estado de acuerdo con el informe de los 10 eh, este, eh, espías que fueron y no quisieron escuchar a Josué y Caleb. Y en esto lo que sucedió es que se retrasó 40 años la conquista de la tierra prometida. Porque Dios dijo, yo no voy a trabajar con estas personas. Estas personas en definitiva no han creído en mi promesa y no tienen derecho a estar entrando en lo que yo les prometí. Voy a esperar que esta generación que me dio la espalda, generación que no creyó en mí, esta generación perezca aquí en el desierto y no entre a la tierra prometida y voy a entrar con una generación que va a tener un corazón un poco más este, amigable hacia lo que yo les estoy diciendo». El autor de Hebreos, este, en Hebreos 3.18 y al 4.2, también este, esta historia eh, eh, la, la vuelve a reflejar, al igual que Pablo en 1 Corintios 10, del 5 al 11. Y entonces, eh, ese, ese fracaso, ese fracaso es un fracaso, lamentablemente, de aquellos que no creen en las promesas de Dios. ¿sí? Y, y, y hay un, un autor eh, que se llama Johnston Jeffrey. Él habla este, este ejemplo dice porque decía he visto a muchos caer en la recta final de la carrera sí es como aquel que se ahoga cruzando el río y se ahoga en la orilla ya a punto de llegar sí y, y John Wesley decía por tanto que nadie presuma de las misericordias pasadas como si ya estuviera fuera de peligro sí por qué porque vos y yo vamos a tener que luchar hasta el fin por nuestra fe. Y esto es lo que estaba diciendo eh, aquí Judas. Está diciendo, hay una generación incrédula, hay una generación que se pervierte, hay una generación que en definitiva va a tener este, una, una reprimenda o va a tener eh, eh, una, eh, una acción de parte de Dios de desaprobación. Sigue. Y aquí nos vamos a meter con los ángeles, ¿eh? porque eh, sigue diciendo, si nosotros leemos el texto, ahora te lo comparto en la, en la Reina Valera, que dice el 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, ahora tenemos el, la caída de los ángeles. En la Septuaginta... La, la versión este, griega de la eh, Biblia hebrea, la Septuaginta, esa eh, versión en Deuteronomio 32.8 la traduce de esta manera. Dice, cuando el, el Altísimo dividió las naciones, cuando separó los hijos de Adán, puso límites a las naciones según el número de los ángeles de Dios. Porque la angeología judía o la angeología hebrea entendía de que cada nación tenía su propio ángel de la guarda. Ellos este, creían también que hubo un momento en que hubo una caída de los ángeles. El libro de Enoch parece que está este, eh, eh, refiriéndose a ese libro, el pensamiento de Judas, y eh, acá los este, israelitas, los eh, estudiosos bíblicos israelitas, tenían dos tradiciones con respecto a los ángeles caídos. La primera, decían que eh, estos ángeles habían caído debido al orgullo y a la rebelión, siguiendo a ese ángel de luz que se llamaba Lucifer y que para nosotros se transformó en nuestro enemigo, se transformó en Satanás, en nuestro adversario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos Isaías 14.12, nuestra, nuestra este, eh, reina Valera dice, ¿Cómo caíste del cielo lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra tú que debilitabas a las naciones. Entonces vemos a este ángel de luz, pero no cayó solo Satanás o eh, Lucifer, no cayó solo, sino que cayó con gran parte o con una tercera parte de los ángeles, ¿sí? eh, cuando eh, estaban volviendo en los 70 allí en, en los evangelios y, y Jesús los había enviado para que puedan estar eh, dando las buenas noticias de que se estaba acercando el reino de los cielos, cuando ellos vuelven muy entusiasmados diciendo de que habían visto milagros, habían visto la, la, la mano de Dios moviéndose con ellos, moviéndose en ellos, Jesús les hace una advertencia y él les dice en Lucas 10, 18: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta era una advertencia para que su orgullo no se envanezca. Y parece que los ángeles, al igual que Lucifer, se envanecieron en el orgullo del servicio a Dios, se envanecieron en el orgullo de lo que estaban haciendo. Y creyeron que el poder, en el caso sobre todo de Lucifer, que es el poder provenía de él mismo. Por eso se envanece y desprecia a Dios, se levanta contra Dios. Quiere este, tomar autoridad que no le correspondía. Y algo de esto nos tiene que llamar la atención a aquellos que servimos a Dios. De que el orgullo no nos pase, porque Dios utiliza nuestras vidas pero sigue siendo poder de Dios, sigue siendo el mismo Espíritu Santo el que trabaja, no somos nosotros. Y esto le estaba advirtiendo Jesús cuando les habla, ¿no? y parece dar eh, eh, por sentado de que Lucifer también este, eh, había tenido esta caída. Hay una segunda tradición que habla sobre los ángeles caídos, que tiene que ver con un pasaje que se le llama un pasaje oscuro de la Biblia. ¿Por qué oscuro? porque tiene una interpretación muy, pero muy difícil y muy este, eh, engorrosa y algunos dicen hasta este, peligrosa. ¿Por qué? En Génesis 6, del 1 al 4, se habla de los ángeles o se habla de los hijos de Dios que este, tuvieron o que tomaron a este, eh, las hijas de los hombres y que este, tuvieron... Eh, eh, en este caso las tomaron como mujeres, y del resultado de esa unión salieron los gigantes. ¿Cuál es la interpretación eh, primaria de este texto? Es un texto, por eso, oscuro. Algunos creen que los ángeles caídos en esa caída, o en otra caída posterior, que también pudo haber sucedido justo en este tiempo donde se estaba escribiendo la Biblia en el pasaje de Génesis 6, hay una caída, una segunda caída ¿sí? de ángeles que eh, abandonaron su dignidad, que aspiraron a un oficio que no era de ellos y que quisieron venir a la tierra para vivir con las mujeres humanas. ¿eh? Bueno, estas tradiciones son tradiciones. ¿Qué podemos llegar a decir nosotros? Primero que no tenemos la verdad porque eh, son, como decimos, pasajes que no tienen una interpretación certera, pero algo podemos llegar a decir. Lo que sí podemos llegar a decir es que eh, en todo caso, eh, por lo que nosotros entendemos de los ángeles, los ángeles, según lo que explicó Jesús, los ángeles no se dan en casamiento porque no tienen eh, eh, la posibilidad de procrear. Por eso es difícil esta interpretación de que los ángeles hayan este, eh, tenido eh, o hayan tomado a las mujeres. Nosotros creemos que cuando habla de este, eh, los hijos de Dios eh, y las hijas de los hombres, tiene que ver con las descendencias que iban viniendo tanto de Sed como de Caín. Y ahora vamos a hablar un poquito de Caín un poquito más adelante. no Pero que tienen que ver con las descendencias de eh, aquellos que seguían a Dios y las descendencias de aquellos que se negaban a seguir a Dios. Entonces, esa, esa unión de eh, estas dos descendencias es la que produjo la, eh, la proliferación de los, eh, de los gigantes en la tierra y que eso probablemente sea una interpretación un poquito más creíble o un poquito más este, eh, certera. Ahora, ¿qué, eh, ¿qué podemos sacar a pesar de estas interpretaciones o tradiciones judaicas que nos llegan a nosotros al día de hoy y que hoy decimos eh, estos pasajes Pueden llegar a tener también alguien que eh, quiera creer esto, más allá de todo lo que nosotros podamos especular con lo que sí o con lo que no. Y ese libro que es un libro apócrifo, este el libro de Enoch, que también habla sobre ángeles. Entonces nosotros podemos llegar a decir de que en este caso, cuando está hablando de este ejemplo, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la rebelión tiene que ver con la eh, desautorización de eh, la autoridad de Dios. Y por eso esa inmoralidad que nosotros estamos viendo, que prolifera en nuestra sociedad y que subrepticiamente se está metiendo dentro de la creencia cristiana, dentro de la iglesia, es un peligro que estuvo eh, en, en el primer siglo y que hoy lo volvemos a ver. Hoy, en el siglo XXI, nosotros lo volvemos a ver. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con el orgullo, muy cuidadosos con la, este, eh, la, la falta de, de credibilidad de lo que Dios quiere sobre nosotros y obviamente muy cuidadosos de dejar de creer en Dios. ¿no? Eh, siguen eh, los este, ejemplos y el tercer ejemplo que toma ahí, eh, que toma... Eh, eh, eh, eh, Judas, perdón eh, habla en el versículo 7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas acá estamos, ya vimos el ejemplo de Israel, el ejemplo de los ángeles y ahora vemos el tercer ejemplo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que habiendo fornicado y pos de vicios contra naturaleza fueron puestas, por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno, tres ejemplos que no terminaron bien y tres ejemplos que este, lamentablemente tuvieron eh, consecuencias nefastas para los que eh, eh, se negaron a reconocer la autoridad de Dios. Sodoma y Gomorra, nosotros conocemos eh, eh, justamente la historia bíblica, y Sodoma y Gomorra terminaron... Eh, sucumbiendo eh, por el fuego de Dios, ¿sí? quemadas por el fuego de Dios. Y, ¿Y por qué? Porque eran ciudades perversas, ciudades que no eh, estaban siguiendo para nada ningún principio de Dios y eran ciudades amorales, amorales, totalmente amorales. Y habla de eh, pecados contra la naturaleza porque inclusive a los ángeles, y volvemos de nuevo a los ángeles que vinieron a visitar, eh, a Lot, recuerdan ustedes, querían con ellos tener relaciones sexuales y esto fue abominación a Dios y por eso fueron salvos solamente la familia de Lot, que se fueron este, eh, eh, corriendo eh, en la madrugada, saliendo de la ciudad y aún la esposa de Lot mirando hacia atrás, añorando volver a esa ciudad que la había cobijado y esa ciudad que aparentemente para ella era muy importante, Mirando hacia atrás, se convierte en una estatua de sal y queda solamente Lot con sus hijas. Esto lamentablemente terminó muy mal, tanto para Sodoma, para Gomorra e inclusive para la esposa de Lot. Y aquí vemos ejemplos donde el juicio de Dios ha venido sobre estas personas. Y nosotros hoy venimos a mirar eh, esto eh, desde el punto de vista... Ya histórico y tomamos ejemplo. Decimos, qué bárbaro lo que nos está diciendo Judas aquí. Qué tremendo que era para ese primer siglo y qué tremendo que es para nosotros hoy. no Bueno, sigue la, la carta de Judas, seguimos con los versículos 8 y 9. Dice, de la misma manera, estos, está hablando de los que están pervirtiendo a la iglesia, los que están pervirtiendo el, a, a, al reino de los cielos. Estos también contaminan la carne con sus sueños y menosprecian a los poderes celestiales y hablan mal de las glorias angélicas. Cuando el arcángel Miguel mismo estaba disputando con el diablo el cuerpo de Moisés, no se aventuró a lanzar contra él una, con una acusación condenatoria, sino dijo simplemente que el Señor te reprenda.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 Profetas. Y acá eh, la Escritura justamente condena a los falsos profetas. Lo vemos en Deuteronomio 13, del 1 al 5. Dice, un profeta o soñador de sueños que corrompan este, eh, a, a la nación aparte y aparte al pueblo de su lealtad a Dios. Tal profeta debe morir irremisible, irremisiblemente. ¿sí? Entonces, él está Judas está diciendo, estos son los falsos profetas. ¿Qué hacían los falsos profetas? Primero contaminaban la carne. ¿sí? Tenían una doble intención. Su enseñanza querían dar esa supergracia. Una gracia que este, era superabundante y que permitía que la persona eh, cometa los pecados que quiera. Porque ya su alma era este, salva. Y entonces este, ningún pecado carnal podía afectar su salvación. Una supergracia que por eso hacía contaminar la carne y esa importancia o ninguna importancia que le daban a la vida en santidad estaba afectando a la iglesia. Pero la gracia de Dios este, no opera de esta manera. ¿Por qué? Porque para la gracia de Dios justamente el pecado es la fuente de que esa gracia se manifieste. Por eso vos y yo no podemos seguir pecando o no podemos seguir en nuestra concupiscencia, que es nuestro pecado consciente. No podemos seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos con la gracia de Dios y la gracia de Dios nos limpia y evidentemente el Espíritu Santo tiene que hacer una transformación en nuestro ser para no seguir pecando. Y estos mismos que tenían esta intención de contaminar la carne, también menospreciaban, despreciaban, los poderes angelicales, ¿sí? los poderes celestiales. Lo menospreciaban. ¿Por qué? Porque los poderes celestiales, eh, esas glorias de los ángeles, tienen una jerarquía que nosotros casi que no las terminamos de entender. Y evidentemente esa, esa jerarquía es de respetar, porque nosotros, en definitiva, si vamos a, a, a nuestra... Eh, jerarquía humana somos un poco menores que los ángeles por eso está mal que nosotros no tengamos eh, eh, no tengamos en cuenta esta jerarquía celestial eh, eh, justamente eh, esto para, para eh, graficar que en definitiva el propio eh, el propio reino de los cielos tiene muy en claro la jerarquía celestial, él nombra al arcángel Gabriel y nombra esa disputa con el cuerpo de Moisés. Este, eh, y, y, y él este, cita aquí eh, un, un libro que para los judíos era un libro que no era un libro canónico, que no había entrado dentro del canon del Antiguo Testamento, pero que sí era un libro de consulta. Este libro se llama La Asunción de Moisés. y ¿Por qué eh, digo que es polémico? porque eh, eh, se estaba haciendo en este tiempo el, el canon del de Nuevo Testamento, y justamente estas citas a estos libros apócrifos dan a entender como que eh, Judas estaba aprobando a estos libros como canónicos. Yo creo que no, pero lo que estaba tratando de hacer Judas era poner eh, en claro lo que ya estaban conociendo aquellos que estaban leyendo eh, bibliografía, que en este caso no era eh, canónica, pero que sí estaba hablando de hechos que evidentemente estaban en conocimiento de los eh, eh, que estaban recibiendo la carta. ¿sí? Como hoy en día nosotros también podemos llegar a citar en nuestras oraciones, en nuestras palabras, podemos llegar a citar libros de hermanos este, que, que son muy bendecidos y que en definitiva no es la Biblia, no es un, un libro canónico, pero que nos llenan con sus palabras. Yo creo que esto es lo que estaba haciendo Judas. Eh, él quería ser muy efectivo en, esta, eh, en estos ejemplos. Y entonces él cita este ejemplo y habla sobre lo que pasó con el arcángel Miguel. Satanás disputa con Miguel, según este libro de la Asunción de Moisés, disputa el cuerpo de Moisés. ¿sí? Está disputando el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Moisés, este, eh, para... Eh, para aquellos que, recordemos que están hablando también de los gnósticos. Los gnósticos decían que la materia era mala y que el espíritu era bueno. Entonces, acá hay dos este, razones para que eh, eh, se, se arme esta disputa. ¿no? Primero, el cuerpo de Moisés era materia, la materia era mala, y por tanto le pertenecía a quién? A Satanás, ¿sí? al dios malo. ¿sí? ¿Por qué? Porque la materia era su dominio. Y la segunda razón era que Moisés había matado al egipcio. ¿Se acuerdan cuando mata al egipcio? sí? Que estaba maltratando al hebreo, esto está en Éxodo 2.11. Y si él era un asesino, Satanás tenía derecho a su cuerpo. Entonces, ¿qué dice, eh, eh, ¿qué dice eh, el libro de la asunción de Moisés? Que Miguel, por mandato de Dios, va a buscar el cuerpo de Moisés, ¿sí? Y que le estaba eh, impidiendo a, a, a Satanás que tome su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Satanás era esgrimiendo razones que no tenían este, eh, validez legal. ¿sí? Entonces, ¿qué hace Miguel? Miguel acude al juez supremo. Le dice que el Señor te reprenda. ¿sí? Si estamos hablando de jerarquía angélica, en este momento eh, viene el Señor... Obviamente, Jesucristo y el Espíritu Santo en esa trinidad tremenda, y en los este, puestos angelicales, el primero que viene es Miguel. Y entonces, lo que está diciendo Judas, que si el primero de los ángeles, el más importante de los ángeles, en este momento, no habla mal del diablo, no lo maldice, no maldice a Satanás, al enemigo de nuestras almas... No habla este, este, con eh, facilidad de palabras ni este, profiere ningún tipo este, de improperios hacia eh, Satanás. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y si él solamente se eh, limita a decir que el Señor te reprenda, la verdad es que da mucho para pensar. ¿Qué significa esto? Que no debemos hacer guerra espiritual, que no debemos hacer liberación de demonios. No, eso no está significando. Está significando de que no debemos sobrepasar los límites. Que nosotros tenemos que entender de que eh, existe una, una jerarquía. Y en este caso tenemos que dejar que el Señor tome autoridad en todos los casos. Eh, ¿Tenemos que reprender a, a, a Satanás? Sí, resistiéndolo y recordándole que no tiene autoridad, pero no insultando ni no menospreciando, porque nosotros no tenemos esa autoridad. Y evidentemente eh, todo en el reino de los cielos tiene una legalidad. Por eso a veces tenemos que pensar y tenemos que actuar de una manera mucho más, mucho más este, eh, eh, sabia, que creo que a esto está apuntando Judas. El versículo 10 dice, pero estas personas hablan mal de todo lo que no entienden, mientras que se permiten corromperse por el conocimiento que les reportan sus instintos, viviendo a merced de ellos como bestias irracionales. Entonces acá está dando este, dos características de estas personas. ¿sí? Primero, critican todo lo que no entienden. ¿sí? Dice 1 Corintios 2.14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estas personas estaban perfectamente dentro de estos parámetros que Pablo estaba diciendo en 1 Corintios 2.14. Y lo segundo, se dejaban contaminar por las únicas cosas que entendían. No entendían más que de los instintos carnales, ¿eh? o sea, se contaminaban por este, sus instintos carnales que tenían en común con las este, bestias, los animales que no tienen posibilidad de razonar. Entonces eso es lo que le estaba diciendo. Está diciendo de que ellos, en definitiva, no estaban viviendo espiritualmente. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo trágico de todo esto? Que estas personas eran las que estaban guiando a gran parte de eh, los que seguían eh, eh, en, en esa fe tan fluctuante, y estaban guiándolos hacia el error. Y por eso Judas está escribiendo, y está diciendo, no tenemos que seguir a personas que están siguiendo el error. ¿sí? Eh, eh, siempre viene a, a, a cuento de todo esto el ejemplo de las ovejas. Las ovejas este, son eh, animalitos muy, pero muy hermosos, muy lindos, pero que siempre siguen a la que está delante. Y así somos los humanos. Seguimos a los que están adelante. Y si el de adelante está equivocado, yo me equivoco y todos los que me siguen a mí se equivocan. Por eso yo tengo que tratar de seguir al que no se equivoca. ¿Y a quién tengo que buscar como ejemplo? A Jesús. Y esto es lo que estaba diciendo Judas. Estos se envanecen, creen que son los líderes espirituales, y en definitiva solamente están siguiendo sus deseos pecaminosos. Nada más que eso. El versículo 11 dice, hay de ellos porque van por el camino de Caín. Se lanzan al error de Balaam y perecen en la oposición a Dios de Corea. Sí, Tres ejemplos. ¿Eh? Caín, que fue asesino de su hermano Abel. El error de Balaam, que fue tratar de maldecir a la nación que Dios estaba bendiciendo. Y la oposición de Coré, que tuvo este, el lugar en el desierto cuando se opuso a Moisés, que había sido levantado por Dios. ¿Sí? Tres eh, eh, personas que se equivocaron en sus conceptos, que querían o, o creían que estaban haciendo bien las cosas y que en definitiva terminaron haciendo muy mal. Y este es el error nuestro. ¿eh? Este es el error que nosotros debemos evitar. Creer que estamos haciendo bien las cosas y en definitiva tenemos que tamizarlo por la palabra del Señor. ¿sí? No caer en el error o el camino de Caín, ¿eh? asesino de su hermano. No este, maldecir al pueblo de Dios y no oponernos a los que Dios levanta. y En definitiva, no oponernos a Dios. Eh, del 12 al 16 dice, estas personas son rocas ocultas que amenazan hacer sosobrar nuestras fiestas del amor. En ellas arman juergas con sus pandillas sin el más mínimo remordimiento. No tienen el menor sentimiento de responsabilidad con nadie más que consigo mismos. Son nubes que no traen ni una gota de lluvia, sino que pasan de largo arrastradas por los vientos. Son árboles sin fruto, aún en el tiempo de la cosecha de otoño. Muertos por partida doble y desarraigados. Son fieras olas del mar que espumarajean sus propias obras desvergonzadas. Son estrellas errantes a las que esperan para siempre los abismos de la oscuridad. Fue de ellos de los que profetizó Enoch, el séptimo descendiente de Adán, cuando dijo, fijaos, el Señor ha venido con miríadas de sus santos para dictar sentencia contra todos y para condenar a todos los impíos por todas sus acciones impías que han cometido impíamente y por las palabras blasfemas de los pecadores impíos este, que, que los pecadores impíos han dicho contra Él. ¿Sí? Entonces, ahí te leo eh, justamente eh, lo que dice... Eh, nuestra reina Valera, a partir del 12 al 16, dice, «Estos son manchas en vuestros alpes, que comiendo impúdicamente con vosotros se aprecientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados».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 contra él. Y dice el, el 16, si queremos leerlos, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sí? Qué tremendo. Rocas ocultas, ¿sí? Quejas constantes, rocas ocultas, esas rocas en el mar eh, eh, que, que hacen que los, las embarcaciones se golpeen, se lastimen, se rompan y sucumban, que se este, hundan, ¿sí? rocas ocultas, da ejemplos que nosotros podemos entender realmente muy bien, aquí entendemos eso de las nubes que no traen ninguna gota de lluvia, a veces vos ves ese horizontes llenos de, de, de nubes y decís va a llover y parece que, eh, que, que se va a caer el mundo y no pasa absolutamente nada. Bueno, es esto lo que están diciendo. Esos árboles de otoño que ya no dan fruto, ¿sí? Y que lamentablemente este, son árboles que uno dice, uy, qué gran árbol, pero está totalmente seco, ¿sí? Eh, tremendo lo que nos está diciendo aquí. ¿Qué eran los, los ágapes? Eran los momentos donde compartían sus este, sus alimentos, compartían sus eh, sus momentos de, de hermandad, eh, esas fiestas de amor que se hacían, y ahí se metían estas personas para poder hacer este, eh, eh, y encontrar discípulos y para poder desviarlos de la fe. ¡Qué tremendo! ¿no? Y lamentablemente, esto, esas fiestas del amor que estaban pasando antes, hoy también lo vemos, a nosotros nos encanta estar con los eh, hermanos y, y, y disfrutar este tiempo que no lo podemos hacer eh, debido a, a, a todas las disposiciones acerca de, del COVID. Eh, decimos, ay señor, ¿cuándo será que podemos volver a reunirnos si tenemos ganas de, de, de estar juntos? Pero eh, en este caso, eh, estos ágapes y estos momentos de, de tanta felicidad eran aprovechados por estas personas con mala intención para meterse para tratar de eh, quitar eh, de, de, de la fe a aquellos que no estaban tan seguros, aquellos, aquellos que estaban este, eh, eh, un poco eh, inconstantes en la fe y ahí se metían. Y lamentablemente esto hoy nosotros tenemos que prevenir. Y da todos los ejemplos de lo que están diciendo, ¿sí? Este, olas sin este sentido, eh, nubes sin lluvia, árboles sin frutos, ¿sí? Eh, lamentablemente esto sigue acá. ¿Por qué? Porque todavía es, esto sigue pasando. Esto sigue pasando, ¿sí? Esto que eh, acaba de decir Judas está pasando actualmente y sigue sucediendo, ¿sí? Te dejo para que vos después los leas. ¿Y, y cuál es el resultado de la desobediencia, sí? El resultado de la desobediencia es que iban a ser este, eh, reprendidos e iban a ser, como dice el 16, eh, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho. ¿sí? Son descubiertos. Son descubiertos aquellos que vienen con estas intenciones ¿sí? porque vienen a intentar desviar. Y van a tener un fin que lamentablemente es el fin, como eh, acá volvemos a ver ese, eh, ese libro apócrifo de Enoch, que habla sobre los que están haciendo el mal y que van a tener el castigo de Dios. ¿sí? Esos impíos van a tener el castigo de Dios. Y Dios dice que no va a dejar pasar esto. ¿sí? Él no va a dejar pasar por alto lo que está sucediendo. Por eso, eh, cuídate, cuidémonos cada uno de nosotros, porque estos malvados todavía están entre medio nuestro. Estos malvados, estas personas con malas intenciones, estas personas, estas personas que no tienen este, eh, eh, respeto de Dios, que no aman a Dios, estas personas siguen estando entre el medio de nosotros. Estas personas que quieren desviarnos de la fe están en medio de nosotros. Por eso vos y yo necesitamos eh, aferrarnos a la palabra del Señor. Por eso nosotros decimos eh, la palabra del Señor tiene que ser nuestra guía constante. Palabra de fe, palabra de autoridad, palabra que viene de parte del Señor. Eh, bendecimos a... qué bueno que está Silvina, que está Angelus, que está Gladys, que está Edith, que está Isaura, qué bueno, qué bueno que podamos estar... Todos juntos. Bien, te dejo para que podamos compartir y ya la semana que viene nos quedan los últimos versículos de esta carta, ¿sí? los, los próximos versículos que ya nos están quedando este, eh, de la carta de Judas eh, a partir del versículo 17 en adelante eh, y que la verdad eh, nos está bendiciendo mucho. Yo cada vez que estoy repasando esta carta me sorprendo con lo tremendo de la bendición de Dios eh, que nos está eh, dejando una, una carta que uno muchas veces no le presta mucha atención porque solamente tiene un capítulo y está ahí casi perdida, escondida antes del apocalipsis. No le presta mucha atención y este tremenda bendición de poder analizar como lo estamos haciendo a través de un comentario, a través de análisis de las palabras, a través de, de análisis de las frases, es de tremenda bendición. Así que, que el Señor los bendiga, que el Señor nos, nos dé fuerzas, y qué te parece si oramos, si juntos oramos. Luisa, ¿está ahí conectada? ¿Nos está escuchando? Le vamos a dar el honor a Luisa, ya que nos... ¿Sí? A, ahí está, prendió el micrófono. Le vamos a dar el honor a Luisa que nos dirija en oración para, para despedirnos para la próxima semana. ¿Sí? ¿Se anima, Luisa? ¿A orar? Sí, sí, a orar, nos despedimos. Bueno, sí, cómo no. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por ahora, donde ampliamos nuestro conocimiento y vemos cosas y entendemos cosas que tal vez si... Sí, no nos explican, sería para nosotros algo eh, totalmente inentendible. Gracias, bendecimos a David, eh, que tú le das esa paciencia para enseñarnos. Bendigo a cada una de las personas que hoy están escuchando esto, estudiando esta palabra. Señor, que todo lo que aprendemos podamos ponerlo en práctica para que nuestra vida Nuestras, eh, nuestra forma de nuestra forma de pensar Sea totalmente de acuerdo con lo que Dios quiere de nosotros Porque en este libro se nos amonesta bastante Con respecto a tener mucho cuidado Cómo actuamos, a quién escuchamos Y si realmente estamos sirviendo a todo corazón A quien debemos servir y que es a Jesús nuestro señor gracias papá por todo despídenos con tu paz y que podamos volver a leer esto que es tan interesante que podamos aprender mucho más de la palabra de dios gracias jesús te amamos amén amén que el señor les bendiga gracias gracias a todos los que estuvieron allí a, bueno a luisa a keti a vero ojeda a verónica repollo a Norma, a, Mar, ma, a María Laura, a María Claudia, a Silvina, a Angiluz, a Gladys, a Edith, a Isaura. Gracias, gracias. Eh, gracias a todos. Gracias por estar aquí Y nos vemos el próximo martes a las 20 horas y ya estamos terminando esta tremenda carta. ¿sí? Gracias Ruth este, Barroso, gracias. Que Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo el próximo martes. Chao. Bendiciones. Amén. Chao, chao. Amen.